Buenas tardes, antes somos del de, de, de, de, colectivo de, de comunicación co de Villa Cornilla? Eh, Hoy le vamos a hacer unas preguntas, por, ya, ¿sería sí. que tengas tiempo? Sí, tengo mucho tiempo. Ya. <risa> eh, ¿Sabes cómo me llamo? No. Ya, mi nombre es Jefferson, soy de Lima, Perú. Eh, he venido acá a hacer un taller de letras y también traje unos trabajos que están ahí dentro de la mosquita y voy a hacer un mural afuera, acá en el barrio ¿Qué le pareció el partido? ¿Ayer? Sí. Bien, porque ganamos literal los tres goles de Guerrero Paola. ¿Y ustedes okay. qué les pareció el partido? Mal, porque no, no clasificamos a la segunda ¿Pero sí a la vieron todo el partido? Yo sí Entonces. ¿Y qué le inspiró a hacer letras? ¿En dónde comenzó a hacer las letras? Todo? En Lima eh, hay mucha um, gráfica en la calle. Uno va al mercado y ve letras, muchas letras, que hay pintores populares de la calle que hacen letras. Igual como acá creo que abajo también hacen pintores letras. <ríe> en Lima hay mucha gente que hace letras para avisar fiestas, para eventos. Y yo estudié en una escuela de bellas artes entonces por ahí también me gustaba dibujar, pintar y a partir de ahí acabé de estudiar y comencé a hacer letras, dibujos, murales ¿no? ¿Cuál fue su primer graffiti? ¿Un a graffiti? Ver, el primer graffiti, graffiti, sí, también se le dice graffiti o pintura mural ¿Cuál es el nombre? Eh, lo hice... en un colegio para un colegio, me acuerdo nos invitaron a pintar a un colegio ¿Desde los cuantos años comenzó a escribir las letras o graffiti? Eh, comencé a pintar desde el colegio. Ya no pintaba paredes, ¿no? pero pintaba ¿sí? okay. papeles o para la actuación. Así que no había día del padre o día de la madre. Mandaban hacer como que un fondo del escenario. Y como dibujaba, el profesor me mandaba hacerlo. ¿no? Y de ahí ya me gustó dibujar, ¿no? pintar. Ah. ¿Cuántos años tiene? 27, 27. <risa> ¿Cómo lo trató la gente en Bolivia? Bien, súper bien hasta ahora muy bien En La Paz, estuve en La Paz Conocí amigos bolivianos Pinté un mural ahí en La Paz con un amigo boliviano Y ahora acá en también súper bien, me siento muy tranquilo, muy en casa. ¿Cómo, ¿Cómo es gente en el barrio? ¿Acá? Yo creo que es muy similar a la gente peruana, o sea, en el sentido de que es muy parecido a Perú también, ¿no? Hay gente que vende en la calle, el mercado es este... venden productos, o vas a la esquina y hay alguien que se está vendiendo, la gente también es muy, muy espontánea, ¿no? Igual, ¿no? La forma de vestir, la forma de, de expresarse es muy similar a Perú. Lo que sí puedo encontrar la diferencia es que puede ser mmm, las costumbres, ¿no? Hay costumbres que tal vez son muy de acá. Eh, por ejemplo, me contaba que el Día de la Madre no se celebra el Día de la Madre como en Perú, en el mismo día. Eh, acá tienen una fiesta que también es por... creo que por el día del San Juan, que me contaban que antes se hacía con fogatas Sí, Marte, Marte. quemar todo. Entonces, esas cosas creo que un poco hacen distinto ¿no? a la gente de acá de Cochabamba. Pero igual, es muy similar Si ustedes van a Perú, es muy... muy parecido, lo, la gente, la forma de, de, de hablar, la forma de... es muy similar también hacen las características ¿no? Son, ¿Dónde hace más frío? ¿A ¿Bolivia o Perú? ¿Perdón? ¿Dónde hace más frío? ¿Bolivia o Perú? Uff, Bolivia, en La Paz hace más frío <ríe> En Perú también hay zonas que hace frío, pero Lima no... no es un clima más de, cerca de la playa Pero Cusco, Arequipa, hace igual que, que La Paz Frío, igual que La Paz Y Cochabamba es parecido a... Un, digamos, ciudades como... Chiclayo o... o ciudades más tropicales, ¿no? Que tienen su poquito frío, pero sol todo el día, ¿no? Pero es bonito el clima el de Cochabamba, muy bonito. ¿Conoce ¿Ah? la botitica acá en Perú? Sí, ahora lo he conocido, he pasado ahí cerca. Muy bonito, muy grande también, sí, lo muy grande. Perú. Sí, es un color bien gris, bien sí. azul oscuro. No es como el, los lagos que hay en Lima o los lagos o la playa, ¿no? Que es lo más claro. Pero el lago digo, es bien oscuro, así parece que fuera un plástico oscuro, así. parece que el fondo fuera oscuro y, y se te, te da esa, esa idea, ¿no? ¿Y cuándo o hasta cuándo se quedará en Bolivia? Creo que una semana más. Ahora estoy pensando si voy a ir a Santa Cruz o me regreso a La Paz. Estoy viendo eso porque en Santa Cruz también hay cosas para como hacer murales ¿no? ¿Hace ya días en Bolivia? 10 <coughs> mm, <diez> días <ríe> Hace 10 <diez> días <ríe> Sí, ya me estoy acostumbrando. de cosas que ya... ¿No nada de Perú? Sí, la familia, ¿no? no. Eh, un poco de la comida, que hay comida muy rica en Perú Los amigos también pero igual acá también encuentras nuevos amigos y eso es bonito, ¿no? hacer nuevos amigos de otros países que a veces cuando vas al colegio te dicen no, Bolivia es así, te crean una, una falsa idea pero cuando llegas encuentras gente muy buena y entonces ya el país tienes como que como referencia como algo bueno, ¿no? Antes de venir a Bolivia, ¿en dónde estabas? En Perú, estaba haciendo un mural y en Arequipa, que es una ciudad de Perú, ¿no? De ahí es la primera vez que salgo del país y Bolivia me parece un país muy, muy bonito, tiene muchas cosas. Y ese tipo ¿Qué? de cosas que hay acá en el Martadero también es muy bonito. Los niños hacen talleres, que hay muchos talleres ¿sí? muy bonito, ¿no? Porque aprendes, compartes ¿Qué, ¿Qué piensas sobre qué se llama? ¿Cómo hablan en, de, en Perú so para Bolivia? A ver, de Bolivia lo que tenemos muy presente es lo que es ese presidente, ¿no? Evo. Que en Perú también pasó algo así, que hubo un presidente, como que eran como parecidos como Evo, pero al final el presidente peruano cambió de ideas y cuando llegó al gobierno no hizo lo que prometió como candidato. Y de Evo como que tenemos idea de que sigue con la misma idea, ya lo han reelegido varias veces y en cuanto digamos al clima dicen que en Bolivia hace mucho frío eso es lo, lo que la gente dice de la gente dice que es muy trabajador los bolivianos muy respetuosos muy fiesteros también tienen muchas fiestas en todo el año <risa> que en el fútbol eh, también no tiene una referencia ¿no? que juegan que es muy similar a Perú, ¿no? Juegan y tiene problemas, no están digamos en uno de los países muy buenos jugando. Y en el arte hay mucho arte acá, ¿no? o sea, eso hay mucha. Dentro del arte es como que hay fiestas, danzas. También hay grupos que llegan a, a Perú que escuchamos como los Jarcas, los Ronish, que es de Cochabamba. Eh cómo se llama este grupo, los Maroyu, que también son de acá, creo. Entonces sí hay mucha conexión con la gente. O sea, eso es lo que se tiene de referencia. ¿no? ¿Quieren que veamos sus obras de arte? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Yo? No. Esos son mis trabajos que he traído de Perú. Eso es para ti. la gente mayora, no es para niños. Así que no vayan a beber cerveza. Eso sí ya es un auto, sí, sí con un arpa. Y hay una mototaxi. Ahí en Perú se usa bastante la mototaxi como medio de transporte. Como medio de Sí, como ven mucho ustedes el fondo del sitio, ¿no? Ahí han visto la moto taxi. Sí. El arpa también es un instrumento muy tocado en Perú, por eso se ha puesto encima del carro ¿no? El arpa. ¿no? Este es un perro peruano, pero es ¿Sí? un perro así bien, bien loco que pues le gusta la chicha. Miren a ver qué me dicen. ¿Qué, gusta? ¿Qué les parece? Me gusta. ¿Le gusta? Sí. ¿Sí? Sí, entonces, tienen algunas letras que se hace en el taller que estoy dictando, ¿no? ¿Cómo hacer este tipo de letras? T. Sí. detectivo. Sí, no. Lo mismo que así diseño en papel, también diseño en polos. Este es un diseño. Así como se hacen polos, la misma técnica que se hace en polos se hace en papel. Dibujas, lo pasas a una malla serigráfica, ahí pones un soporte, y ahí pasas con una racleta y se imprime. Este sí es mano. O sea, agarras pintura, un pincel. Y... ¿Cuánto tiempo están entrevistando a ustedes? Yo, sí, estoy. Yo, un año. Seis meses yo estar. ¿Así. ¿Tú? Un, un año. año y medio. Ah, tiene más experiencia. Uh -huh. Pero yo, lo más que estoy. Pero de repente sus preguntas son más buscadas. <risa> ¿Y qué tal? ¿Le gusta entrevistar? Sí. ¿Y ustedes dibujan también? Yo ¿Sí? ¿Sí? <risa> La parte de. Mmm, y más o menos de lo que ustedes ven también el Perú es algo así, ¿no? Eh, hay como le digo eso en es una mototaxi, el ARPA los perros callejeros que también hay en acá, no entonces, es un perro callejero. Eh, por ahí ven... una botella de cerveza, porque ahí, como hay fiestas, también la gente comparte la cerveza. Y, la, y estos colores, este, hay bastante en Lima, ¿no? Como que Tú vas a la calle y vas a ver un cartel pegado con colores así, con estos colores. ¿Cuáles sean más Sí. Que le llaman cartel chicha. ¿Chicha? Sí, cartel chicha. Y de ahí, eso eh, es normal. El Perú este, tiene mucho de esto de cartel chicha. Tiene música chicha, que es música así como cumbia. Cumbia chicha. Eh, la gente se viste de diferentes colores. Hay mucho color en el Perú. O sea, la gente se viste un color rojo, rojo, con barba, azul. Hace unas combinaciones así. Sobre. Y hay artistas muy, muy buenas artistas peruanos, música, la pintura, ¿sí? ¿Sus papás hablan quechua? No, mi papá sí. Mi mamá sí. ¿De dónde son sus padres? ¿De acá de Cochabamba? sí es de Iquil. Mm, es mi papá... ¿Iquil de dónde queda? No sé. Pero ¿Sí? es Cochabamba. Tienes sí. que entrevistarle a tu mamá para preguntarle a ¿Dónde queda y y hay que explicar ¿Tú también son de Cochabamba? No, mm, mi papá es de Cochabamba y mi mamá es de Santa Cruz. Cama. <risa> no, sí, siempre es bueno saber de dónde son sus padres Para que un día le digan Papá, llévame al lugar donde has nacido Yo conozco, pero no sé cómo será Sé con eso, eh ah, sí, Claro, pero digamos, no sé en qué lado está Está bien, está bueno Igual, y mis papás no son de Lima Lima, son de una provincia De, de la Sierra Bien lejos Donde no hay pista No hay teléfono y... ¿Hay, hay pistas en Perú, pistas. De... ¿Pistas? Como, sí. sí. hay pistas en ciudades así como Cochabamba, pero hay pueblos muy lejanos, ¿no? De la ciudad que no tienen esos recursos, ¿no? Porque... Igual. pasa acá, o sea, hay pueblos, por ejemplo, acá hay pistas, algunas cosas, pero hay pueblos que no tienen, ¿no? Igual en Perú hay pueblos que son lejanos. Que no llega a la pista. El pueblito es muy humilde, ¿sí? Claro. Allí hace el trabajo del presidente, pues que no, no trabaja muy bien con todo. ¿no? ¿Y qué le parece a ustedes el presidente Evo? En a todo le tiene, no sé. ¿Proca? Pero ustedes... Campesinos. le <risa> ¿Y ustedes qué le parece el su presidente Evo Morales? ¿Está bien haciendo cosas? De recuperar el mar, y ya sabes que lo tenemos. Con eso entró de tener. Sí, ajá. sí. Por, la, por el marítimo. marítimo. Ustedes quieren de el mar. Ah, sí. Eh. Pero yo pienso que no, no, no, no nos los merecemos, ¿eh? porque yo conozco el mar de Chile, es muy limpiecito, y aquí los bolivianos no son tan limpios. Así, ah, el mar de Chile. Sí, pero la gente no puede... uh -huh. O sea. Y lo, todo tenemos. Piensa que si es que Bolivia tiene mar, la gente no lo va a cuidar. Claro. Mm. Bueno, si eso pasa en Perú también, que contaminan el mar por un tema de hábitos, ¿no? De no cuidar lo que uno tiene. Que a veces eso es una lección de vida, ¿no? Uh -huh. Cuando no tienes, o sea, recién te das cuenta de cuidar las cosas, ¿no? cuando lo no tienes, ya, como lo tienes a la mano, igual, ¿no? ¿Por qué crees que no están dividido? ¿Quién crees que no dividido así? Que Bolivia sea un país y Perú otro país. ¿No sé? Por el esclavitud. ¿Por qué? Por el esclavitud, creo. Sí, que había un tiempo que se repartían las cosas, ¿no? Yo creo que es por eso, ¿no? ¿eh? Antes el Perú no, era gigante, no, ¿no? Era parte de Ecuador, también era parte de Chile. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Perú no, no, no, por no, no, no, qué, no, Por no, sé Sí, es verdad, Perú, y, o sea, como te digo, el peruano y el boliviano son muy similares, que sí. somos de la misma raíz, ¿verdad? Chao, esta. Gracias, a ustedes, gracias. Gracias. Gracias, gracias. a <risa> mi De mí dice la L y la S. <risa> y profe, yo saco fotos. Pero con el Rafa, pues, que te preste. No, chiquitito, yo quiero. No, señor, profe, ya. Vale, gracias. A ti. Ya. De, de, de, de, de. Ay, ya puedes, ya quise que se, es, sí. Ya. Bueno, buenos días. Primero quisiera saber cómo, cuál es su nombre. Mi nombre es Kelly Marjorie Cuyabamba Kelly. Marjorie. Marjorie. Y de qué país viene? De Lima, Perú. Lima, Perú. ¿Y usted también hace grafitis pintar. Sí, eh, hacemos un colectivo lo que es gráfica popular. No solo street art o murales, sino usamos un montón de plataformas como serigrafías, ilustración digital, muros, cuadros. Usamos varios tipos de soportes. ¿Y cuál fue su primer grafitis? El primer mural que hicimos fue en un bar llamado La Emolentería. ¿Y en qué lugar se encuentra En Miraflores Miraflores ¿Y cuando era... Eh, estaba... era más... cuando era niña ¿le gustaba pintar? Mm, sí, no necesariamente pintar siempre me gustado mucho las artes en general la música, el baile el ¿Y cuando... Eh, yendo practicando para realizar mejor? ¿no? Bueno. ¿Y qué le parece Bolivia? nada ah, me parece lindo, súper tranquilo, mucha cultura, mucha identidad, mucho arraigo a, lo, a los nacionales. ¿Y a qué departamento fue? Sí. A La Paz y a Cochabamba. A Cochabamba. ¿Y qué le parece a Cochabamba? Sí. Lindo, tranquilo, una movida muy fuerte del street art y el arte urbano. Y también muy los buses me dan mucha atención porque son muy recargados, muy pintados, muy sí. chavales. ¿Y a qué lugares fue en Cochabamba no, que... mm, no, Solo fui al mercado de la cancha. <risa> no, no fui a la plaza principal. No, no todavía. todavía. <risa> ¿Qué extraña de Perú? De Perú, la comida. <risa> ¿Y qué le parece la comida de Bolivia? Eh, es rica, pero siento que en Perú es mucho más sazonado, mucho, se siente mucho más eh, el condimento, todo muy salado. Sí, sí. ¿Qué, qué platos probó de Bolivia? Silpancho, sí, pollo copacabana, <ríe> Pricacé. Oh, yeah. eh. ¿Y qué le pareció a esas plazas? ¿Y la pasa de pollo copacabana? Sí. ¿Y qué le pareció a platos? Ah, ¿Ricos? Mm, un sabor diferente al de perro. Sí, diferente, un sabor diferente Ah, kawi también, profe. Ah, Ah, sí. sí. no, pues, no sé cuáles. eso Y te, te aparte de... ¿sí? Ya, ¿Ya conoció a nuestro... A Doña Mela? ¿La de la Piedras? <risa> no ¿La la <invito>, todavía? No... <risa> uh -huh. Me? Bueno. Ya me decís, gracias a ti. Gracias a ti. No <risa> me pones de Dios. ¿Qué, ¿Qué piensas sobre el partido? El partido de ayer, ayer fue un éxito para Perú. <risa> Porque hay mucha expectativa y es muy pasional el fútbol. Entonces llegar a campeonar y encima 3 a 1 fue algo súper chévere. ¿Qué es? 5, a 0, como perdón Y ¿Qué? que ¿No, por... no sé nada de mujer No sé nada de mujer Hola Hola, Hola. buenas tardes Buen día. Buenos días Ella la pueden preguntar igual, ella está pintando Pasa, Magda ¿Sí? sí a ver, sí, ya está. A ver que les explique Yosette, cómo pinta. ¿Cómo? Eh, no tengo que ir a enseñar. No. A ver, José, que te muestre, pues. Esto estoy haciendo porque estoy aprendiendo todavía yo también. Aprendiendo y eso es. Ponte Porque me han dicho que es una expresión en Perú para decirte ponte pilas, así como decir despierta, espabila. El que esperar me falta todavía. Tengo que hacerle las sombras. Porque nos han enseñado, ¿no? A hacer toda la Las que tener mucha paciencia. Gracias por el regalo. No. Pero estaba entrevistando, en es parte de mi trabajo. A ver qué le dicen, ¿no? El profesor no paga. Ha <laughs>